Campeones de League of Legends en 10 segundos Seri, dispara con su arma Lo que carga la barra amarilla O hasta el máximo de un básico potenciado y ir a esta cosa Si pasa por un muro es mucho más grande mejor a sus básicos Hace daño en área Por cada Q que pegue se mueve más rápido Si querés que tu campeón favorito se haga en un video Escribilo en los comentarios